La procesión va por dentro. Vive la Semana Santa desde casa. Todos los días, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, a partir de las 16 horas Hora Española en Voces SJ